de los años 50-60 la gente hizo un éxodo del pueblo a la ciudad y los trabajos que eran propios del monte se han abandonado. ¿Qué ocurre con todo esto? Ahora, por ejemplo, tenemos muchos incendios de cosechadoras, porque es la época de cosechar, es normal. Entonces puede ocurrir una chispa enganche y se produzca un incendio. Eh, pueden ocurrir rayos como las tormentas estas que tenemos ahora para el verano. Para que todo el mundo sepa en las condiciones laborales en las que estamos, eh, yo estoy, por ejemplo, en una heli transportada. Mi trabajo durante todo el año, porque yo estoy trabajando 12 meses, consiste en la prevención y en la inscripción La prevención eh, la hacemos eh, hasta el día 1 de junio y comenzamos otra vez el día 15 de septiembre. Es decir, vamos al monte a trabajar desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre estamos en una base esperando el aviso ...para acudir a un incendio porque acudimos con helicóptero... ...digamos que el helicóptero es el primer medio... ...para que ese conato no pase a ser un incendio forestal... ...pero sí que es verdad... ...que las cuadrillas terrestres... Eh, ...a lo largo de, de todo este tiempo... ...han estado haciendo los trabajos de prevención... ...durante la alta activación... ...esto qué quiere decir... ...que eh, enganchas a trabajar a las 2 de la tarde... ...con todo el calor del mundo... Te pones el casco en un mono, el zahón, eh, unos guantes, las botas... y luego tienes que coger una herramienta manual, que es una motosierra o una, una desbrozadora. Una desbrozadora pesa 10 kilos. y llevar 10 kilos durante 4 o 5 depósitos, que cada depósito dura una hora, pues por una pendiente, por un terreno que es absolutamente inestable, y te llamen a un incendio. Y puedas estar, haber estado trabajando durante 5 o 6 horas en esas condiciones y tengas que cambiarte, tengas que ponerte el incendios y acudir a un incendio forestal. La casuística de todo esto es que eh, no importa las horas que lleves trabajando en la prevención, y es que des después de eso, cuando te activan para un incendio forestal, puedes estar hasta 12 horas en el incendio. Evidentemente, no es la mejor situación mmm, física para afrontar un incendio forestal. Bueno, pues aquí hago el cambio de coche. Vengo con la furgoneta, lo que es el tramo de carretera, pero para subir hasta el puesto, que es una pista bastante mala, necesito otro, otro vehículo, que es este. Gasolina, por si acaso. Una vez en el puesto fijo, eh, tenemos que permanecer las nueve horas, ¿no? a no ser que, que pase alguna cosa, pero claro, tú ya estás arriba, entonces eh, estás en el monte y en verano, que es época, pues suele haber muchas tormentas, entonces en caso de tormenta pues tienes que reaccionar ahí tú sola, tienes que, que abandonar la torre, en mi caso es una torre alta, eh, tengo que bajar, o sea, prever que va a llegar la tormenta y bajar de la torre antes de, de que llegue para resguardarme del coche y alejarme un poco o incluso eso, salvar partes del camino que se pueden poner feas para luego el regreso y los días eh, de calor lo mismo, ¿no? estamos, tenemos una caseta pero estamos trabajando digamos a la intemperie. Hay diferentes tipos de puestos fijos de vigilancia, ¿no? la torre en la que yo estoy por ejemplo está, está bastante bien eh, pero no deja de ser una torre alta de la que me tengo que bajar o si no me si no he conseguido bajarme antes de que llegue la tormenta yo me tengo que quedar ahí. Hay otros puestos que son casetas, que son súper precarias, que tienen goteras, que no están bien aisladas, por tanto no hacen caja de Faraday, entonces si no tienes tu vehículo para resguardarte una tormenta corres peligro de rayo. Se podría solventar mejorando, mejorando la infraestructura de cada puesto, que fuese una construcción más sólida, incluso que podría tener baño, que... Bueno, pues hacemos pues, nuestras necesidades en el monte, pero si, si está cayendo una tormenta, pues no, no puedes salir. Los puestos fijos de vigilancia siguen trabajando tres meses y pico. Estaría bien que estuvieran contratados todo el año porque el cambio climático al final hace que los incendios ya no se centren en la época del verano y ahora sí que los hay en momentos que están más alejados de esa época. Por otra parte también podrían dedicarse a labores de vigilancia móvil en momentos en los que no estuviesen en sus puestos fijos de vigilancia, incluso hacer labores de, de información. ...a los paisanos pues, para explicarles las condiciones de, de quemas... ...que hay en ciertos momentos, los momentos eh, peligrosos... ...y por otra parte también podrían dedicarse a labores de, de mantenimiento... ...junto con las cuadrillas selvícola. Pues yo trabajo en un parque natural en el Pirineo... ...en el que hacemos labores de, de mantenimiento del mismo parque natural... Eh, ...por ejemplo, limpiamos sendas, arreglamos refugios... ...mantenemos un poco el monte limpio para que la gente pueda pasear y pueda disfrutar... ...tenemos una formación laboral muy escasa... ...y nos vemos a veces en situaciones peligrosas... ...en el monte... ...en el que, pues, por ejemplo, tenemos que tirar un árbol muy grande... ...y no nos dan una formación adecuada... ...para poder tirar ese árbol, por ejemplo. Nosotros trabajamos con motosierras y desbrozadoras... ...y la motosierra es una, es una herramienta muy peligrosa... ...en la que muchas veces nos vemos en situaciones... De, ...de extremo peligro cuando nos están dando cursos... ...que no son nada acordes al trabajo que estamos realizando". Yo cuando entré... Eh, ...sí que tengo mi curso de capacitación forestal... ...tenía mi manejo de motosierra pero no tenía mi experiencia... ...entré como peón ordinario... ...que peón ordinario tú entras que no manejas las máquinas... ...pero llegó un momento... ...que tuve que coger la motosierra... ...el día que yo tuve que coger la motosierra... ...a mí nadie me dio una formación... O sea, ...yo empecé a llevar la motosierra... ...a tirar árboles... Pues ...porque había estado viendo anteriormente a compañeros... ...y pues porque le echas valor... ...y tiras para adelante y te pones a ello... ...y a base de la experiencia aprendes... ...pero estás trabajando con una máquina... ...que lleva, pues lleva un cierto peligro... ...nosotros aparte de estar cogiendo una motosierra... ...y estar tirando pinos... ...también cogemos y hacemos trabajos de albañil, albañilería... O sea, ...si hay que arreglar el tejado de un refugio... ...vamos y lo arreglamos... ...con lo que no nos han dado una formación... ...y no nos ponen tampoco un plus como... Eh, ...albañil de primera ¿no?... ...que habría que tener un plus... ...si tú te estás encargando de, de ciertas obras". En enero de 2018 en el Congreso de los Diputados lo presentó Unidas Podemos el Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas Forestales. Fue un hito, fue un logro porque esta ley lo que hace es eh, que en un marco básico legal encuadra a todo el personal adscrito a los servicios de prevención y extinción de incendios forestales. A una, eh, tantas luchas sindicales que por eso es importante que esta ley siga adelante. Por ejemplo, una de las luchas sindicales es la formación. Esta ley especifica ocho certificados de profesionalidad en seguridad y medio ambiente. Ahora mismo, por ejemplo, una anécdota. El otro día en el incendio de Nonaspe, yo estuve allí viernes, sábado y domingo, y nos encontramos con una cuadrilla eh, de la cuadrilla de ocho componentes. Seis de ellos eran nuevos, nuevos. cinco de primer año, uno nuevo. Acudieron, les llevaron dentro del incendio a una reproducción a cinco personas nuevas. Cinco personas nuevas, seis, que han recibido un curso online de incendios forestales por la empresa pública Sarga. Y con eso. Con eso ya eres profesional y con eso te vas a un incendio. Todos los años tenemos que pasar unas pruebas médicas y unas pruebas físicas y si no las pasamos, eh, somos considerados como no aptos para los trabajos en incendios forestales, entonces pasamos a situación de excedencia forzosa Y esta situación pues, no te deja cobrar el paro, con lo cual te quedas en una precariedad absoluta porque no puedes trabajar en otro sitio, no puedes cobrar el paro y son dos años que te quedas en stand-by y después de esos dos años pues te vas a la calle. Esta ley propone que haya eh, unos puestos de trabajo, unas plazas de segunda actividad para aquellas personas que por, por dictamen médico eh, no puedan seguir realizando su trabajo ordinario, es decir, que no te manden a la calle. Por otro lado sería eh, suprimir esas pruebas físicas y médicas anuales y encargarse y responsabilizarse la empresa de que el personal estuviera en condiciones durante todo el año, con un plan de formación física que, que asegure el mantenimiento del estado físico de estas personas. Una reivindicación importante es la categoría de bombero forestal. Daría lugar al reconocimiento de las enfermedades profesionales, que son las enfermedades derivadas de nuestro trabajo, eh, a una segunda actividad, que serían labores eh, que pudieran desempeñar el personal que ya no está en condiciones de estar en primera línea de fuego, y también los coeficientes reductores. Esta ley también contempla el cobro de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad que parece mentira, pero mmm, ningún bombero ni bombera forestal eh, cobramos esos pluses. El reconocimiento de, de, de esos pluses hace que, que haya un, un, un, en una tabla unos coeficientes reductores donde eh, por los años trabajados te van quitando años para que no llegues a la edad que es estándar de la edad de jubilación, o sea, que te puedas jubilar antes. Las labores que hacemos nosotros diariamente no están recogidas en nuestros salarios, sino que eh, se nos pagan en pluses. Y serían, por ejemplo, pues pluses de, como el de asistencia a incendios, como el de uso de motosierra, que es una, una labor habitual que hacemos, o como el plus de la, de la atención continuada, que, que sería el estar de guardia a las 24 horas. El plus de asistencia a incendios es de 3 euros, es decir, cada vez que vas a un incendio cobras 3 euros. A las mujeres en esta empresa nos ha costado entrar, se nos ha exigido mucho más. A mí me han medido rendimientos cuando mi, al resto de mis compañeros no. Cuando he llevado yo más años de antigüedad han puesto a uno nuevo por ser hombre. Y eso a día de hoy, tengo que decir que va mejorando, pero no va mejorando por parte de la empresa, va mejorando porque cada día somos más las mujeres las que estamos en este ámbito. Pero la empresa creo que todavía no se da cuenta. ...y que no ha hecho un plan de igualdad... ...que de verdad merecemos... ...todas las trabajadoras de aquí. No es algo que... ...que hasta ahora se haya tomado en serio... ...es decir, no está presupuestado... ...anualmente, ni siquiera entra entran los presupuestos generales... ...lo que es mantener un servicio... ...de prevención y de extinción de incendios profesional... ...lo que queremos es eh, ser visibles y sobre todo... ...además es que eh, ofrecemos toda nuestra intención... ...todo nuestro trabajo, toda nuestra ilusión... ...porque además somos personas que vivimos... ...y trabajamos en el pueblo, que estamos fijando población... Eh, ...no podemos entender cómo, por criterios no técnicos... Eh, ...cada año no sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Nuestro trabajo en principio es atender... ...las llamadas de los ciudadanos de Castilla y León...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 Pues que ofrezca miseria. O sea, mínimo las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas. Solo saliendo a la calle y parando a las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación. El carrequín Betillo, Angogaraurera. Nuestro trabajo en principio es atender las demandas de los ciudadanos de Castilla y León en cualquier situación de emergencia. Cualquier situación en la que un ciudadano puede necesitar o bien policía, o bien ayuda de asistencia médica sanitaria, o bien intervención de bomberos. En cualquiera de esas llamadas, nosotros somos los competentes para movilizar los organismos. Hace años el servicio está unificado, es decir,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 También entre nos, nuestras funciones está el obtener la información de la mejor manera posible en un tiempo récord. Sobre todo dependiendo del incidente porque evidentemente los hay que son muy urgentes y los hay pues que bueno una solicitud de grúa y demás pues puede ser una toma de datos digamos más tranquila, pero siempre con un ritmo acelerado. Hay llamadas muy complicadas en las que aquí, aparte del sentido común y de los protocolos que tienes obligación de saber, pues entra en juego la experiencia del gestor, la personalidad, como os decía, el sentido común. O sea, son muchos los factores que, que tenemos que tener añadidos, pero de base tienes que tener unos conocimientos, una velocidad ...y una capacidad de gestionar eh, todo, pues muy, muy importante... ...porque es, cuanto más rápido vayas, cuanto más pericia tengas... ...con la mecanografía, cuanto mejor sepas lo que tienes que preguntar... ...pues eso se traduce a una mejor calidad de servicio... ...y que la ayuda y le llega a esa persona mucho más rápido. Nosotros tenemos que localizar dónde se encuentra el incidente... ...y tenemos que localizar qué es lo que ocurre... ...y en función de ese dónde... En, ...en qué localidad, en qué término municipal, en qué provincia... ...y en función de ese qué, qué es lo que está sucediendo... ...nosotros tenemos ya una, una serie de recomendaciones... ...y sabemos a qué organismos tenemos que avisar... ...qué parque de bomberos o qué comandancia de la Guardia Civil... ...o si hace falta asistencia médica... ...pues nosotros sabemos qué asistencia médica va a necesitar... ...y cómo podemos despachar, digamos esa asistencia médica... ...es la palabra que utilizan los anglosajones... ...despachar esos organismos, despachar esos recursos... ...para que ayuden a esa persona... ...en esa situación concreta, en ese lugar concreto. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el telemarketing... ...porque el, el, el comercio de telemarketing... ...es para atender llamadas de venta telefónica... ...y nosotros atendemos heridos... ...entonces bueno, eh, lo que ocurre actualmente... ...es que la, el gobierno está obligando... ...a las empresas de telemarketing... ...a eh, no tener un tiempo de espera... ...mayor a tres minutos al cliente... ...al llamado cliente... ...aquí nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes... ...y no pueden esperar tres minutos... Nosotros, ...nuestra media de llamadas son 30 segundos". Emergencias Castilla y León 112, ¿tiene alguna emergencia? A mí lo que no me cabe en la cabeza de este servicio es que infravaloren el dimensionado necesario. Nosotros llamamos dimensionado al número de gestores que tiene que haber en sala para atender las emergencias. Pues ellos, además la empresa, tiene un sistema que nosotros eh, denominamos oráculo que eh, mide en función del volumen de llamadas los gestores que deberían haber en sala atendiendo para que el ritmo de trabajo sea el adecuado, no haya llamadas en espera, no se pierdan llamadas. Muchas veces somos la mitad. O sea, si el oráculo, como ya decimos nosotros, arroja que tiene que haber 18 gestores en sala, hay veces que somos 9. Entonces eso genera muchísimo estrés, estás atendiendo las emergencias, estás viendo el panel que a lo mejor hay 10, 12, 15 llamadas en cola y tú estás que no das abasto. Bueno, esto es un trabajo a turnos, es un trabajo que cubre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y es un trabajo... ...que está regido por las condiciones del convenio colectivo de, de telemarketing... ...entonces eh, es un trabajo bastante duro y es un trabajo que tiene momentos puntuales... ...de bastante estrés y de bastante cansancio. ...la gente pues quizás los que no lo conocen pueden no hacerse una idea... ...pero tenemos momentos de picos puntuales de muchas llamadas entrantes... ...y realmente es muy complicado atender correctamente la llamada, determinar que esa llamada, la situación concreta donde se encuentra la persona, que muchas veces no lo sabe, que no te lo sabe decir, que está histérica, y luego los turnos de trabajo que tenemos, de acuerdo con el convenio colectivo, pues son turnos aleatorios, es decir, con siete días de antelación te pueden cambiar el turno, y las personas que están trabajando de corre turnos, además con un abuso grotesco de la contratación a tiempo parcial y de contratación temporal, pues son personas que pueden tener en el curso de una semana pues, tres, cuatro turnos distintos de trabajo. Entonces son las condiciones, aparte de la precariedad del salario, pues son las condiciones que generan un gran nivel de cansancio. Hoy en día esto no se puede decir, porque ¿sabes? si los trabajadores decimos que tenemos cansancio, parece como que somos comunistas, ¿no? no sé cómo decirlo, ¿no? Pero nuestro trabajo es así, y es un trabajo que requiere una gran atención, una gran concentración, y, una, y con esa variedad de turnos y con esas condiciones, pues es un trabajo que genera mucho estrés. La rotación es continua, de tal manera que hay gente que trabaja pues muchos días seguidos, el cansancio empieza a hacer mella, sobre todo después del coronavirus, y eh, como nota, pues se puede decir que el año pasado eh, hicimos 30 días aproximadamente de más la plantilla, cada, cada trabajador, 30 o 15 o 20 días de más, a mayores, sobre el propio convenio de telemarketing, que marca 1.764, nosotros hacemos muchas horas más y cobramos 800 euros y manejamos las ambulancias de toda Castilla. Desde TGT lo que estamos solicitando es que el servicio enfoque y se dirija principalmente a dar buena calidad al ciudadano. ¿Eso cómo se consigue? Pues desde luego no, que no seamos cuatro gestores en sala, que a los gestores nos tengan súper estresados haciendo horas extras, haciendo turnos de 7-10 días seguidos. Tener unos controles exhaustivos de, de nuestras llamadas porque nosotros tenemos otra dificultad añadida y es que tenemos a una persona en sala que nos está escuchando continuamente, continuamente. entonces eso eh, nos pone nerviosos, o sea, saber que vas a colgar una llamada, esto no lo has hecho, esto está mal gestionado, aquí tenías que haber preguntado no sé qué, o sea, eso añade más estrés todavía al que tenemos. Nosotros hace dos años ya hicimos una convocatoria de huelga porque salió un pliego de condiciones del servicio en el cual ni se mencionaba la subrogación del personal. El convenio colectivo de marketing no contempla la subrogación del 100% de la plantilla. Entonces, en aquellos pliegos, hace dos años, ni siquiera se mencionaba el tema. Nosotros protestamos, hicimos un convocatoria de huelga y hubo una, un compromiso por parte de la Junta de retirar aquellos pliegos y de iniciar una serie de acciones para lograr un convenio propio, para lograr un marco laboral propio. No, no la integración de la administración, porque dicen que eso es imposible, pero sí al menos una mejora sustancial de condiciones. Bien, se retiraron aquellos pliegos y nosotros retiramos la convocatoria de huelga. ¡Sí! ¡No son un negocio! Hubo una serie de contactos con la entonces empresa judicataria Grupo Norte y con los sindicatos mayoritarios del sector que no llegaron a nada y desde aquel momento, después llegó la pandemia, en la que mis compañeros y compañeras pues estuvieron al pie del cañón desde el primer día y nunca más se ha vuelto a hablar del tema. Ahora llega una nueva empresa adjudicataria que nos plantea un modelo que ya está funcionando en otras comunidades autónomas como Andalucía, que nosotros entendemos que es un modelo que prima pues el ir salvando el día a día poco a poco como se pueda, quieren eliminar el acuerdo de mejora que tenemos, las mismas condiciones de mejora sobre telemarketing, quieren eliminar la secuencia ordenada de turnos de trabajo y ante esa situación, y ante la situación de que llevamos nueve meses sin que la Junta de Castilla y León se quiera reunir con nosotros, porque hemos planteado intentar hablar con ellos para ver qué pliegos y condiciones se van a sacar a concurso, los últimos que sacaron pues tenían graves deficiencias, tuvimos que ir al Tribunal de Contratación, presentamos un recurso porque ni siquiera la antigüedad de los trabajadores era la correcta y el Tribunal de Contratación nos dio la razón y se paralizaron aquellos pliegos y llevamos nueve meses sin que haya habido la mínima respuesta. Ante esa situación hemos convocado una huelga. Yo lo que más destacaría de estos dos días de huelga ha sido la complicidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Ha sido espectacular el seguimiento, hemos llenado el, el comité de huelga, todavía hay más gente que quiere apuntarse al comité de huelga, es gente muy luchadora y gente muy harta. Entonces, eso me ha sorprendido porque no contaba con tener tantísimo apoyo como hemos tenido, es espectacular. Nos gustaría que algún día este servicio fuera gestionado directamente por la Junta de Castilla y León. Sobre todo, fundamentalmente eso, de no ser así que todavía pensamos que va a ser un largo camino, porque el, el Gobierno actual no se lo ha planteado, ni se lo plantea ni se lo planteó cuando, en la anterior legislatura, pues sí, por lo menos, que de alguna manera impulse la creación de un convenio que sí que recoja las peculiaridades de nuestro servicio de, de, de nuestros horarios, nosotros somos conscientes de que es un servicio que no cierra nunca. 365 días al año, los siete días de la semana, da igual festivos, navidades, semana santa, o sea, lo sabemos. Pero creemos y estamos convencidos de que se puede gestionar mejor. Si la empresa de verdad tuviera voluntad en ello, o si el gobierno regional o la consejería afectada de verdad se implicaría y dijera, vamos a ver, este servicio es un servicio público, es un servicio esencial, vamos a tratarlo como tal. No vamos a tratarlo como tal de cara a la galería, de cara a entrevistas, de cara al Día Mundial del 112, y luego tienes a tus trabajadores que están exhaustos, estresados, quemados y, y, y muchos pues, con una, un índice de absentismo laboral preocupante. Yo entiendo que tendríamos que ser trabajadores públicos porque el servicio que estamos prestando de atención de llamadas de emergencia, de atención al ciudadano en situaciones en que el ciudadano está incluso en peligro de, de muerte, en, pe en que peligro gravemente su propia vida, o sus bienes, o sus familiares, o, o, el, o el, el medio natural en el que nos encontramos, toda esa labor que hacemos, toda esa gestión de comunicación con los organismos públicos, con los servicios de bomberos, de guardia civil, de cuerpo de policía, toda esa función que está reconocida una y otra vez machaconamente por la administración como un servicio público esencial no puede simplemente estar pues al albur de empresas de venta telefónica para que estas empresas tengan un beneficio y nosotros estemos en situación precaria.